el chiste es que te vas a te cuando se ve la situación en la que vos tenés que presentar una actitud diferente a la tuya, tomate un segundo, porque a veces nos olvidamos y a veces lo que pasa es que respondemos de manera automática. Tomate un segundo y decir, no, para acá yo debería perdonar. Debería decir, no, para, tengo que salirme de, este, de, este, de mí y que responda mi personaje. Eso es muy importante. Eh, tomate un segundo y eh, tené información de personaje. Esos son mis dos consejos eh.